Eh, igual Iguala, entonces es un vídeo de un turno, estamos aquí eh, en un nuevo vídeo y estamos en el mapa que se va a convertir en el futuro eh, mapa del servidor de Asterio 8 Aquí lo estáis viendo, he estado bastante tiempo para hacer todo esto que estáis viendo aquí, eh, he puesto muchísimas casas como podéis ver, he puesto algunos fuel tanks, he puesto eh, varios garajes, aquí estáis viendo un montón de garajes para las diferentes casas, más fuel tanks, este sería el inicio, vale. y luego he puesto eh, construcciones para los diferentes, eh, para los diferentes trabajos que estaría para el hospital, para los médicos eh, y bueno, ahora os voy a enseñar un poquito, un poquito el resto. Aquí tenemos el banco con los NPCs, que también he añadido los NPCs. Hay tres NPCs. Eh, dos aquí en la ciudad y otro fuera. Que ese no voy a enseñar dónde está, tendréis que buscarlo. Eh, y son todos comerciantes. Este es el del banco que te cambia coin por bastante experiencia. Este igual, que es el del Gooms. Eh, que te da armas y attachment y tal. Esta sería la zona de policía, ¿vale? Tendríamos el puesto de policía, la cárcel y el garaje. Y aquí tendríamos el de la coalition, ¿vale? Un barco para la coalition. Eh, luego, ¿qué más habría? Eh, aquí he puesto una de hecho, aquí hay una casa para una mafia. eso ya se irá viendo la, las casas y tal. Eh, luego también hemos puesto por aquí esta zona, que este sitio que es para los militares, ¿vale? Esta es la base de los militares. Y hemos hecho otro aquí, al lado de esta dead zone, que sería el de los SWAT. ¿Qué iba a hacer hoy? Ahora, iba a coger Terrain Resource y vamos a buscar el, el gris, los... Los, de estos, los árboles vamos a poner bastantes árboles por aquí para, para lo que sería ocultar un poco esta zona eh, aquí, aunque aquí no, esos árboles no sé si van a ser lo mejor porque a lo mejor molestan lo que sería la entrada pero bueno vamos a poner aquí árboles más árboles ahí diferentes árboles diferentes sitios vale tú vendría por aquí y entraría entrarías sí, perfectamente sin problema vale pues bueno aquí tendríamos la zona de los swatch y eh, ya está ahí estaría sería la zona de los swatch los policías la coalición y la zona de los militares que está allí vale que es la que más lejos está Luego hay allí una... Una... Mafia. Y hay otra construcción de otra mafia. Y luego había otra que... No me acuerdo dónde la puse. Ah, ahí. Ahí estáis viendo otra. ¿Vale? Yo la verdad es que no sé cuál quiero para mi mafia. La verdad creo que me voy a quedar esta. Probablemente. Sí, yo creo que me voy a quedar esta. Es un buen es un buen sitio esta o... si, sí, esa, esa, seguramente me queda esa eh, además aquí hay una Dechon de que la he creado yo, vale y aquí aparecen zombies gigantes creo que he dicho que aparezca un zombie gigante pero no sé si aparecerá un zombie gigante y bastantes ítems así interesantes eh, ya por el resto pues nada esto sería todo como podéis ver, está bastante bien bastante grande y he intentado incluir todas las cosas que quería incluir para para el servidor. Hay un montón de casas aquí, como podéis ver. Esta sería mi casa, esta casa que estáis viendo aquí sería mi casa, ¿vale? Que la he creado especialmente para para mí. Y bueno, algunas casas tienen garaje, al eh, garaje propio, como sería este. En algunas casas pues, pues tienen un garaje pero hay otras que no y por eso aquí hay diferentes garajes para bueno para que cada uno se quede uno eso ya lo iremos lo iremos viendo y no mucho más esto sería todo el resto del mapa es igual todo es lo mismo eh, creo que iba a crear una zona eh, para que aparezcan gasmas cosas de esas ya veré dónde a lo mejor por aquí o no sé ya ya veré la cosa es que quiero hacer un sitio donde puedan aparecer gas Mask, aunque creo que creo que no va a ser ni siquiera necesario porque con los airdrops ya es suficiente y bueno ya lo que me quedaría que es lo que quería hacer también aquí con vosotros es level object y me vamos a poner eh, castle Creo que el castle sería este, ¿no? A ver. No, este no es. Este es el castle 3. El castle 4. Exacto, este. Bien, pues vamos a ponerlo aquí, bajo tierra. Y aquí tendríamos nuestro eh, castillo para eh, batallas. Vamos a aquí a environment, nodes. Vamos a poner aquí. Um, no, una location no vamos a poner. Bueno, sí. Sí, sí, vamos a poner una location. Va a ser justamente aquí. Vale. Y vamos a ponerlo aquí justo. vamos a poner zona. Zona PvP. Vale, perfecto. Así. Y ahí estaría creado nuestra nuestra zona PvP que bueno no es más que nada que un, un sitio donde uy ¿qué es esto Estoy llamando por aquí por el por el móvil no eh, sería más que nada una zona pues eso de, de PvP no para, para luchar y tal y yo creo que esto sería todo bastante bien eh, un mapa nuevo grande eh, y con muchas cosas donde muchos sitios donde lootear yo espero que os guste eh, espero que cuando esté el, el mapa ya listo entréis y esta vez sí que sí el mapa será pues mejor sin problemas y sin tantas construcciones que, que laguen el juego así que nada yo espero que os haya gustado el vídeo si queréis más vídeos de eh, un túnel, no, ya sabéis, dale like al vídeo y yo os lo traeré. Así que nada, no, no, chicos, que el el hay gustado Y adiós. Safe. Aquí.